Nosotros somos cráneos. El poder del rock. Y bueno niños, niñas, craneanos, craneanas que nos ven y futuros craneanos, seguramente ahora que vean esto que les vamos a anunciar son unas sesiones que hemos grabado en vivo a raíz de esta pandemia que no nos deja salir a nadie por lo pronto a los músicos por la cuestión de la sana distancia y mantenernos saludables sin esta a espantosa enfermedad que está azotando a todo mundo Bueno, pues hemos hecho estas sesiones que se llaman sesiones de garage cranianas Que se van a lanzar ¿cada cuándo? Cada 15 días van a poder estar disfrutando las canciones El espectáculo que le estamos brindando a ustedes Ya que nosotros como músicos es lo que estamos haciendo Por amor al arte y por el amor a, al público A pesar de que no podemos verlos en vivo Ni ustedes a nosotros, pero seguimos trabajando Para Charly pues sí, niños, porque pues sin, sin ustedes no somos nada. Y aparte que, bueno, nos encanta, nos encanta estar tocando en vivo, tener el contacto con ustedes, pues es lo que disfruta un artista. Y seguir creando, seguir componiendo, haciendo música. Y bueno, encerrados, pues este es muy, muy difícil. Eh, la situación económica a todos los músicos, a todos los productores, pues nos está pegando. Y ustedes saben que lanzamos El Despertar, el segundo álbum de Cranion a principios de este año Y no lo hemos podido mover como se debe en vivo Entonces es por eso que hemos hecho estas sesiones craneanas Para que lo conozcan un poco más Y, y bueno, por primera vez Cranion les pide de su cooperación Si a ustedes les gusta este material, les gusta Cranion Y quieren apoyarnos para seguir produciendo más música, más contenido para ustedes eh, pues les vamos a poner ahí un número de cuenta, y si nos hacen el, el eh, gran honor, eh, el favor de, de depositar lo que ustedes sea su voluntad, pues bienvenido, porque queremos seguir produciendo, queremos seguir haciendo música, de, es, de esto es de lo que estamos hechos, de lo que somos, y no queremos parar. Pero las disfruten, las sesiones de Garage Craneanas, están hechas en un garage, ya lo verán, pero totalmente en vivo y espero que las disfruten, ahí van a sorprenderse con algunas cosas diferentes Pero a pesar de que son grabadas, están grabadas en vivo, en directo, como si nos vieran este, en persona Y recuerden amigos, amigas, tenemos el disco físico, tenemos el disco number one, el homónimo de Cranium Y tenemos el despertar el nuevo material de Cranion muy chido en nuestra tienda virtual o con deck DC y nosotros de alguna forma se los hacemos llegar <risa> autografiado por todos nosotros, lo pueden pedir o autografiado o no está en la tienda con las playeras de Cranion que luce aquí nuestra modelo Slav así ah, no, no nos va a enseñar la tanga uh. Modelito? Hay, para, hay para hombre, hay para, para dama, los hay, los hay un montón de, de, de, de accesorios ahí, unos hechos por Miguel Valdés, o sea, yo, Miguel <ríe> Miguelito. Tenemos tarros, tenemos gorras. Bueno, pues visiten la página, está en www.cranion.com.mx. Ya saben que de ahí también se pueden Derivar a todas las plataformas Donde pueden descargar los discos Y pues en todas, está en Spotify Está en iTunes, está en casi todas ¿Verdad? Así sí. es, así es Y bueno, pues también este en todas las redes Estamos, o sea que Búsquenlo, búsquenlo, Búsquenlo. diviértanse Con Cranion niños, no se queden aburridos Ahí en su casa, pues esto es todo lo que les Queremos decir eh, un, un abrazo fraterno de parte de Cranion A todos ustedes Fuerza, valentía porque lo malo no es para siempre Y pronto vamos a salir de esto amigos Y nos vamos a poder ver y echar desmadre como siempre Disfruten y un abrazo donde quiera que estén que, que, que Dios me lo bendiga